Os presentamos la segunda edición de los presupuestos participativos de la Junta-Distrito de Torrero. 30% de la partida del presupuesto decidida por los vecinos y vecinas mayores de 14 años que residan o que estén vinculados en este distrito, tanto a través de entidades como de organizaciones colectivos o de dispositivos municipales. Vosotros y vosotras vais a decidir en qué proyectos queréis que el barrio trabaje en el ámbito educativo, medioambiental, sociosanitario, de relación, lo que vosotros y vosotras decidáis. Para nosotros esta herramienta es un elemento de ensanchamiento de la democracia, de la participación directa y por eso estamos muy orgullosos en este distrito, esta es nuestra segunda edición, hemos mejorado algunas de las cosas, vamos enriqueciendo estos presupuestos y nos encantaría que el resto de las juntas de distrito de la ciudad pudieran compartirlo, ya que este año no hay presupuestos participativos a nivel ciudad. Como ejemplo, deciros que estamos muy orgullosos de que un colegio de nuestro propio entorno, de nuestro distrito, el Domingo Miral, ha hecho presupuestos participativos con sus alumnos, siguiendo la estela de abrir la democracia a nuestros futuros ciudadanos. Así que hoy para nosotros es un día de orgullo, os invitamos a que participéis y que lo repliquéis en la ciudad. Gracias.